En 1889 fundó la Hull House of Chicago, una de las primeras casas de acogida de Estados Unidos que eran centros en donde los pobres recibían formación y beneficios sociales y suponían un avance en reformas sociales y servía también como institución sociológica para mujeres. Trabajó en diferentes aspectos de la reforma social como por ejemplo los derechos de las mujeres o las huelgas de los trabajadores del sector textil. Preocupada por el comienzo de la Primera Guerra Mundial, fundó en 1915 la Women's International League for Peace and Freedom. Fue miembro de la American Anti-Imperialist League y de la American Sociology Association y participó en el movimiento sufragista femenino. En 1929 fue nombrada presidenta honoraria de la Women's International League for Peace and Freedom y dos años más tarde se convirtió en la primera mujer americana en ganar el premio Nobel que se le otorgó por su compromiso social.